¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Miren, ya me cambié mis uñitas <risas> eh, Espero que estén muy bien hoy Estoy ahí, miren ya, ahora sí Ya ni siquiera me hice mi cabello eh, Planchado, ni suelto Ni nada, porque hace un calorón Del demonio, o sea, estamos como a 30 mil grados Y no, yo ya no aguanto A este punto ya son las 9 de la noche Yo ya no aguanto, he hecho demasiadas Cosas, de hecho les estoy grabando un vlog Que lo van a encontrar en mi canal secundario eh, pues les va a estar apareciendo por aquí Entonces si lo quieren seguir para ver cómo es como mi día a día En uno de los días ocupados Pues síganme por ahí porque voy a subir el vlog Ya en estos días yo creo Ok, así que, ay se me fue la voz El día de hoy les traigo un caso cortito Literal son cuatro videitos de un minuto Los que vamos a ver, pero me salió a mí en la madrugada y me dio miedo Y miren que para que a mí me dé algo miedo Es porque está bien producido O de verdad da miedo o no sé Yo sé que muchas personas van a decir Eso me da miedo y cosas así Ok, sí, pero a mí me salió en la madrugada Cuando les digo que TikTok se pone un poquito raro Y pues sí, sí me dio miedo, o sea Está muy bien hecho para aquellas personas que se quejan luego de que um, todo lo paranormal parece que lo captan con unas calculadoras, con la cámara de la calculadora. Pues esto está en HK4D, bla, bla, bla. ¿Qué dije? HD 4K, eh, 60 FPS, todo, todo lo que ustedes gusten. Está súper bien hecho. Entonces hoy les voy a platicar de esto. A lo mejor me va a quedar este video un poquito más cortito de lo normal, pero... Las personas que no están disfrutando de estos videos de verdad lo tienen que ver sí o sí. Así que bueno, el día de hoy les traigo este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, porque les estoy compartiendo muchas más cosas, mucho más contenido que las historias por Instagram. Les resuelvo dudas sobre mi tienda y demás, muchas otras cosas. Y aquí yo les vengo a proponer algo. Eh, para las personas que adquirieron productos cuando recién estrené mi tienda, obtuvieron lo que fue el envío gratis. Ahora, yo estaba pensando en que las primeras, no sé, 25 personas a partir de que yo suba este video que hagan su compra de algún producto de mi tienda paranormal eh, yo les voy a mandar un saludo personalizado ya sea, no sé, si ustedes lo quieren como que en video o en audio o si es para ustedes, para su hermano demás simplemente me dicen, mira, aquí está como que mi pedido yo lo checo y si sí yo, ustedes ya me dicen, ah, ok este, me pueden mandar un mail a el mail que les voy a dejar en la, en la cajita de descripción y pues ahí nos ponemos de acuerdo para ver ustedes qué quieran y pues bueno, o sea, digo, así como se me va ocurriendo de repente como cosillas extras para mi tienda y cosas así, entonces pues bueno yo les propongo eso y ya pasando a los 25 personas, vemos qué otra cosa puedo yo hacer para ustedes o qué les gustaría o cosas así, ¿ok? Igual una rifa, algo así. Ok, ahora sí, eh, por si todavía no están suscritos, yo creo que se tienen que suscribir porque si no, este canal se va a volver su canal favorito y cómo no van a estar suscritos al canal favorito paranormal de ustedes, así que suscríbanse y ahora sí vámonos directo con este video. Ok, así que este video, no, más bien, este perfil es de Martín F. Gamar Gamarra. Y su user es user.mfg, o sea, Martín F. Gamarra, que es su nombre. Eh, tiene casi 50.000 seguidores, no hay descripción corta y sus videos tienen pues bastantes visitas. No tantas a lo mejor como otros casos que he visto, porque ahorita lo que está de súper moda en TikTok, que ya hemos eh, pues tratado varios videos sobre eso, es sobre de que todo el mundo desaparece. De que un día algo pasó. Y amanecen en un mundo donde no hay nadie Y por más que buscan y rebuscan, pues no, no encuentran a nadie Pues no De hecho, lo más original que hemos encontrado en TikTok es la cuenta del hijo tejido Pero estos videos, wow, no El caso es que, miren, él no da mucho contexto de lo que pasa El primer video que subió, fíjense, lo subió a principios de marzo Porque esto, eso sí estos videos van lentos, o sea, los sube lentos, pero sin pausa. O sea, sí está subiendo, pero uh, se tarda bastante en subir, por eso es que solamente tiene cuatro. Ahora, él no comenta nada, simplemente sube un video, así donde pues aparentemente pone eh, la cámara para que tú lo que puedas ver es el reflejo del espejo, no a él como tal, sino que lo estás viendo a través del reflejo del espejo y pues de repente el espejo se cae. Ahí empieza todo. Ahora, el siguiente video... Pues dice que lleva días recibiendo unas tarjetas rojas. Es así como una tarjeta y tiene un numerito aquí. Vamos a poner de cuenta. Me llega la primera y es el número 20. Al día siguiente me llega otra y es el número 19. Al día después, número 18, 17, así. O sea, él se tarda en darse cuenta que es una cuenta regresiva. Ahora dice, si me quedo en la puerta todo el día o no sé, de que pues no veo a ningún cartero o algo así, me llega por mail. Si por alguna razón, no sé, de que cierra la puerta yo creo para llegar así lo que es directo hacia su casa, se la dejan en el buzón que está como en la entrada porque vive así como en una granja más o menos yo quiero pensar. Entonces pues de que sí o sí, Diario recibe un número que va disminuyendo cada vez más porque pues es una cuenta regresiva. Y es lo que dice, ¿qué va a pasar? Cuando esta cuenta pues llegue a cero. Y en eso suena el timbre. Y como vemos pues se ve que le avientan el número, sale corriendo y pues no hay nadie. Y ahí es donde me puedo dar cuenta como que vive pues como en una granja, en una casa grande o así. Bueno, entonces ya el siguiente video vemos que ya se acaban los días, o sea, recibe la última ficha que es el día 1 y dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué significa? Y a mí una cosa que me dijeron alguna vez fue que si te dan en un papel así algo escrito, hagan de, de cuenta, así aquí un garabato en rojo o un número en rojo así... Es como de que te están dando algún tipo de maldición Así en papel Y si está escrito en rojo Pues que según es una maldición No sé si eso sea cierto Puede ser que sí Algún símbolo que tú digas Hay un garabato Pero es un símbolo Que algo tiene que, que ver Entonces No sé si eso lo trata de decir con estos números Pero él no dice nada Simplemente así Las tomas ya vieron súper bien Súper pros Bueno Entonces ya vamos al siguiente y ¿se acuerdan que en el último video pasado vimos cómo se quedó en que tocaban el timbre? Pues así empieza el segundo video. Pues le tocan el timbre, va, abre y lo que hay es una cajita. Antes se fija de que pues que haya gente allá afuera o quién fue a dejarle algo, quién tocó en la noche. Y pues no hay nadie, no venía una sombra ni nada. Bueno, recibe la cajita, es una cajita chiquita que está ahí en el piso y tiene pues como un arbolito más o menos lo que yo alcanzo a ver en la, en la caja, así dibujado, como grabado y ahí abre la caja y lo que saca pues son como todas sus tarjetas acomodadas pero ahora sus números en eh, negro uno de ellos lo voltea y resulta que está escrito en rojo, entonces se queda así como de ¿qué es esto? ¿verdad? Y ahí queda, ese video. Ahora nos vamos al último, que ese sí me dio un miedito. Lo subió justo hoy, por eso es que hoy dije, no, hoy voy a subir este video, aunque esté así cortito y demás, aunque el caso como que esté súper... que quede incompleto, inconcluso, pero se los tengo que compartir. Este yo sí les gust me gustaría que lo vieran así tal cual, no que yo se lo esté platicando para que sientan el terror que yo sentí, pero básicamente dice que tiene una gata y que la gata solamente se esconde, o sea que con él es súper dócil y súper cariñoso y demás, pero que solamente la gata se esconde cuando hay visitas. Casualmente pues lleva semanas que no se esconde porque pues por la pandemia pues no, no recibe a nadie, ¿verdad? Y ahora la gata está escondida, así que vamos adelante. ¿Dónde estás? Venga. ¿Estás aquí? Joder. Joder. Venga, ven. Hasta el final se escucha así como. Bueno, ese mismo ruido se escucha en el primer video. Cuando se cae el espejo, al final se escucha como una voz, así como si alguien más le estuviera hablando. Y a lo que no nos podemos dar cuenta, pues según él vive. Él y su gata nada más Entonces, ay, la gatilla cuando está abajo así de Miau, miau, entonces quién le estaba maullando en la parte de arriba Y que estaba arriba Me dio así como feeling La película de Rec De que de repente se sube así para ver y le sale la cosa así No se ve bien qué es Pero bueno, yo quiero suponer que está dando a entender Que es algún tipo de demonio o algo así Que lo está acosando en su casa Ahora, es obvio Súper obvio que es súper producido esto, eh, les digo, generalmente es una buena manera de hacer un sondeo de si les va a gustar alguna historia o no, de si va a pegar o no, y pues están bien hechos los videos, les digo, calidad, sonido, todo muy bien hecho y planeado, es obviamente que es una historia hecha, pero está, está buena, está... Está original también, entonces pues vamos a ver qué sigue y pues les digo, generalmente cuando quieren hacer un sondeo pues esto hacen para ver si llama la atención y de ahí pues lanzarse un proyecto más grande, no sé, un, corto, un cortometraje, una película, algo parecido, entonces pues bueno... Eh, solo uno de sus videos llegó a más del de millón de visitas Los demás van más o menos ahí Entonces por eso no le ha salido tanta gente Pero por eso yo se los quería compartir Y pues bueno, entonces díganme en los comentarios Está, está bueno, este, el caso está, está como, les digo, lentito Pero ahí va, o sea, va, va caminando y va padre El toque del gato, de que suena arriba y resulta que está abajo, está padre Y este fue el que a mí me salió Y este fue el que a mí yo dije, yeah, qué miedo entonces pues bueno, espero ay no, ese no me salió primero, no me acuerdo cuál me salió porque se lo subió hoy, pero bueno entonces, díganme qué opinan, les digo es obvio que es un ARG un ARG es una historia que está planeada que toma elementos reales la casa, el gato y demás pero una historia planeada al fin y pues que está muy bien producida entonces vamos a ver qué más, qué más saca pero bueno, de aquí a que saque otras cosas que yo pueda armar otro video, tal vez va a pasar un mes o dos así que pues vamos a ver qué sigue y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios qué opinan. Y espero que este video no me lo tumben. Porque luego esto pasa con este tipo de historias. Cuando se ve un poquito más producido, eh, luego me reclaman el video. Y pues... Ay, entonces, pues ojalá que no sean así. No sean mala ondita. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos. María José con cola de caballo. Les dice bye.